Hola, el día de hoy les traigo un tutorial para hacer un estuche ecológico basado en los principios del ecodiseño. Los materiales para hacerlo son una botella de detergente o jabón para manos con tapa, un exacto bien afilado y un marcador negro, puede ser de agua o permanente. Y ahora sí empecemos. Primero hay que asegurarnos que el recipiente esté bien seco, al igual que la tapa. Luego vamos a ubicar la línea de fábrica que tiene el recipiente y con el marcador vamos a señalar con unas pequeñas rayitas estas líneas de fábrica con el fin de que los cortes nos queden más derechos. Ahora sí, con el exacto cortamos con cuidado en el camino donde dibujamos las líneas. Aconsejo dejar un espacio abajo para ir midiendo más o menos la abertura en la que nuestro envase terminará. Cortamos el otro lado de la misma manera y listo, abrimos nuestro envase para darnos cuenta si necesita más corte o si está bien. Luego con un trapo borramos las líneas del marcador. Juntamos las partes de la botella que quedan separadas y las unimos con su tapa. ¡Listo! Ya tienes tu estuche ecológico que puedes usar de diversas maneras, tales como te muestro a continuación. También puedes recortar un envase más grande para poder guardar ropa u otras cosas. El propósito de este estuche ecológico es reducir el uso de bolsas de plástico que suelen romperse con más facilidad debido a sus componentes y terminan rápidamente en la basura. El estuche ecológico, además de ser más resistente que una bolsa de plástico, es muy fácil de usar. Es una alternativa para almacenar las cosas que quieras, reduciendo la basura que daña el medio ambiente. Y bueno, hasta aquí llega el tutorial. Suscríbete a mi canal para más tutoriales útiles. Muchas gracias y hasta la próxima.